Viernes de la semana 26 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo ¡Ay de ti ciudad de Corazain! ¡Ay de ti ciudad de Bethsaida! Porque en si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubierto de sayal y de ceniza por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaum, crees que serás encumbrado hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escuche a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor